y en realidad es igual al máximo común divisor de 54 y 12. Por otro lado, ¿cuánto vale el máximo común divisor de un valor entero a diferente de 0 y 0? La respuesta correcta es la tercera, es el valor a. Recordad que a es un divisor de a y también dijimos que cualquier número a, cualquier entero a diferente de 0 era un divisible, era un divisor de 0, con lo cual efectivamente a es divisor de a y de 0, y además es el máximo de todos los posibles, con lo cual es el máximo común divisor. Y acabaremos este apartado proponiéndoos que calculéis el máximo común divisor entre 60